Cuántas veces has probado el crimen Cuántos ojos negros arrancados Y tu voz parece inrompible No seduce la maldad El frío despertar, el oscuro amanecer Que una vida cobrará el pueblo se alza contra el gobierno, en contra de una reforma que ha implantado ese congreso. Perfecto han despertado algunos tontos, se han quitado aquella venda y ahora marchan con nosotros. Alcemos nuestro puño representando la protesta, alcemos las banderas en protestar por nuestra tierra. Alcemos la palabra expresando el descontento, prioricemos la conciencia y no seamos como ellos. Seres indolentes, perniciosos, peligrosos, corruptos, insensibles y mañosos. Eres ellos o nosotros, escoge de una vez, estás en contra de ese pueblo o a favor de él. Hey. Yo te invito a ver las cosas de una forma diferente No te quedes en una sola, no, perspectiva de la gente Yo te invito a ver las cosas de una forma diferente No te quedes en una sola, no, perspectiva de la gente esas manos de tu cara por favor Y empieza a ver de nuevo pero con el corazón Que te ganas con robarle el negocio a tu vecino Si él es como tú trabaja para crear sus hijos uh, Bolillo y pata lo que quieren esos perros Y si te me paras pues un tiro y nos vemos No me corras que te alcanzo mi parcero Te tengo una paliza con todos mis compañeros Son idiotas, no les cabe en la cabeza Que somos semejantes dependientes de esta tierra Que tanto el policía el protestante son personas Que los que nos jodieron van rascándose en las ¿Quieres cambiar en serio eso? Pues cambiemos el congreso Que en vez de científico que sean 32 puestos Que en vez de 30 palos ganen un sueldo promedio Que en vez de las cadenas le compremos a ese pueblo obrero No es difícil lo que digo, no, solo si tú estás conmigo oh, Protestemos por el cambio Abajo esos bastardos Me da rabia tu ignorancia Pero no soy como tú Mi protesta es mi palabra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 Calarca Colombia uh. Desde el eje cafetero